Compites, pítere Tu mierda ya la vi en Pinterest Reduce mi interés Quien no se moja es que finge en esfinges Engendrando demonios a pincel Sigue mi pista, soy joven rey Los dejo mirando a la pared Buscando su cara en el gol de ley Mi mierda es plata de ley Los Lays, hasta el hueso, dime quién. Aguanta la pose sin tener caché Despierto de noche, concierto a las seis. Vuelvo a mi casa viendo amanecer. Pero el público de pie, eh. Pero el público de pie. Soy el único al que ven, soy el único al que ven, eh, Tengo el don, no me tratan de usted. Intratable desde el viaje empecé.